fue una discusión que para mí resultó mucho más interesante, que fue la discusión sobre qué se entiende por derecho. Entonces, ahí a mí me obligaron a dar 300 pasos para atrás, y entonces platicamos de qué es el derecho. Y entonces salieron estas cosas que a mí me parecieron muy, muy, muy interesantes como abogada. Todo empezó con eh, uno de los profesores que estaban ahí, y preguntó, bueno, ¿cómo traducían derecho a purépecha y entonces eh, una de las especialistas que es una filósofa lingüista indígena dijo bueno dijo una traducción que perdón no me lo aprendí era muy difícil y luego lo discutimos mucho entonces terminó por desaparecer de mi cabeza pero lo que ella decía era que de hecho se traducía en curepichán como eso que se usa para defenderse de algo entonces tiene una impronta directamente de defensa si pensamos por ejemplo el derecho a la consulta del algo como si entonces son estas herramientas que a mí me sirven para defenderme cuando soy atacado. Entonces ahí bueno en la negociación de esa discusión de pronto otro colega que es sociólogo decía bueno está bien esa es una visión de derecho, pero eh, cómo resuelven las cosas, qué hacen cuando hay un conflicto y cómo se resuelve. Entonces para el sociólogo claramente el derecho tiene que ver con las maneras en la que resolvemos los conflictos, como el derecho civil cómo nos organizamos ¿no? y luego estaba una historiadora que estaba pasando un momento de mucha confusión y tristeza, y entonces decía bueno, no, pero el derecho es algo inherente a la gente como los derechos humanos, como el derecho a la vida es algo que tú tienes entonces, algo que es muy interesante no es quién de ellos tiene razón la pregunta es por qué esas construcciones son así o sea, ¿por qué creen, por ejemplo, que la lingüista indígena cree que el derecho es eso que usas para defender? Porque históricamente se han visto por y violenta. Efectivamente, ¿no? Cuando ella piensa en el derecho, no piensa en sus formas de organización y resolución de conflictos, por mucho que yo, académica, diga que eso también es derecho. Cuando ella piensa en el derecho, piensa en el aparato estatal y en estrategias de defensa entonces ahí hay como una, una impronta que es muy distinta pero que nos explica precisamente por qué el derecho sí es algo que está en disputa y significa distintas cosas para distintas personas entonces el sociólogo por supuesto, como sociólogo pensaba pero no, pues el derecho es cómo resolvemos cosas, quién es, se casa con quién este, cómo, cómo cobramos un pagaré y pues eso pasa dentro de la comunidad y eso lo resuelven adentro de la comunidad tienen jueces, tienen, tienen todo un sistema de justicia, pero para la lingüista indígena eso no necesariamente es derecho o oh, no, es lo primero que le viene a la mente cuando piensa en derecho. Luego en la historiadora, lo que pasa es que también ella era una pues, mujer de la Ciudad de México, con otras condiciones de vida, y para ella el derecho es algo a lo que ella tiene derecho. Tiene que ver con un ejercicio vital en el que ella se siente protegida, y entonces cuando ella decía, bueno, parece es que el derecho es algo inherente, como el derecho a la vida. Y entonces le contestaban algunos de los otros colegas, bueno, pero tú siempre lo acabas teniendo que defender y si no lo tuvieras que defender tal vez ni siquiera se te ocurriría que eso siquiera tendría que ser un derecho Ajá. y si nosotros pensamos por ejemplo en la historia de los derechos humanos, eso es más o menos así no existen derechos humanos que no hayan tenido que defenderse en algún momento o sea, si nunca hubo un momento histórico de ataque, eso ni siquiera se nos ocurre entonces, este ejercicio por ejemplo también de, de, hecho de la de la ¿no? Uh -huh. Y por tanto, estos conceptos no vienen a quedarse en una comprensión de realmente lo que es. O sea, todo va derivado. La filósofa dice: esto es para entender que históricamente es algo de a las personas. O sea, todo tiene un grado de. de, de, de, de es, es como hilar, o sea, de alguna manera. Todos los argumentos eh, son válidos e integrales para entender la derecho, derechos. Sin embargo, tenemos esa visión que la oficial es la que genera el Estado, ¿no? la que está con los jueces, la que está en este, los códigos, y eso realmente es algo reduccionista o formalista. ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la realidad social. Sí, efectivamente, porque además si lo piensas, esto sí está en el discurso del derecho oficial, solo que está escondido mucho más claramente, porque por supuesto que cuando hablamos de derechos humanos sí hablamos de defensa y, sí hablan, y cuando hablamos de derecho cuando pensamos en el poder judicial, por supuesto que pensamos en resolver conflictos pero efectivamente la visión que normalmente se nos vea es una visión tan abstracta, tan abstraída de estos procesos que de pronto nuestras definiciones de derecho no alcanzan a abordarlos todos pero cuando lo vemos desde nuestra experiencia y tal, y por eso les decía, no hay respuesta incorrecta de qué es el derecho o sea, ninguna de estas personas lo tenía mal, todo eso es ahí solo que la pregunta es cómo lo vemos y cómo entendemos esto y cómo estos procesos precisamente destacan nuestra formación, nuestro lugar en la vida no es lo mismo ser una mujer que constantemente ha sido que, que tiene una historia de ser atacada por el derecho a ser una mujer que vive en la Ciudad de México que es de clase media y que pues sí, por supuesto que se siente o sea, también que era una buena persona ¿eh? no, no me malinterpreten pero sí, podríamos preguntarle a alguna de las ladies, lo que sea, que entiende ella por el derecho. Y ella claramente entiende el derecho como su privilegio a lo que se les antoja, por ejemplo. ¿no? Y entonces nada de esto va a salir, porque ni es inherente a todos los seres humanos, si le preguntan a la señora que le grita a alguien en un banco, por eso me empleado y tú me tienes que atender, eso me pasa poco. Claramente lo que ella entiende por derecho es bien distinto y es algo mucho menos noble que incluso estas visiones, ¿no? Entonces, ajá. Ah, no, un poquito. En esa filosofía se me hace un trabajo muy interesante el que realizó con los políticos Y este, pues nada fácil, supongo. Ah, sí, es súper divertido, ¿no? Sí, además. Y este, en esa filosofía, ¿qué entiende por justicia? Ah, sí, después llegamos a la pregunta de la justicia. Y la pregunta de la justicia. Eh, no lo resolvimos porque la justicia es algo muy difícil incluso hay investigaciones muy interesantes sobre educación jurídica que muestran cómo los estudiantes tienen una noción de justicia al principio y al final y de profesionistas tiene un investigador que entonces le preguntaba a la gente sobre educación jurídica y entonces llegaba con los ya profesionistas y le decía bueno y trataba de hablar del tema de los valores y era tan difícil que la entrevista se acababa porque los abogados y los estudiantes del de los que años este derecho habían perdido la habilidad de siquiera hablar o discutir de la justicia en esto no fue así, si discutimos de la justicia, lo discutimos, también se nos acabó después de cuatro horas, ya no teníamos mucho tiempo pero este, sí había como nociones que son más o menos compartidas, porque también si lo buscas no es tan exótico o sea, es, la misma noción de lo que usas para defenderte es algo que te podría decir alguien en estado de calle o la o, o sea, la noción de que o te ataca o te defiendes, o sea, es algo que te podrían decir muchas otras personas en otros contextos no indígenas, ¿no? La noción de justicia tenía mucho que ver con cuestiones así de, de igualdad, de tener acceso y eso sí, marcado por la mismo proceso de la comunidad, había mucho más noción de compartir y de vivir en comunidad eso es algo que tal vez en otro grupo social no se repetiría de la misma manera la noción de compartir y de vivir en comunidad y, pues, y del desarrollo interno de la comunidad de participación, por ejemplo es algo que no necesariamente en todos los entornos aparecería entonces eso sí me llegó a llamar la atención pero la verdad que no lo he explorado mucho bueno, voy a volver a ir la entrevista porque... y listo pero... entonces, okay, entonces eh, esto también tiene una impronta metodológica que era un poquito lo que quería tocar por eso había la otra parte del título de esta charla, ¿no? o de esta, bueno, chavos. que tiene que ver con lo que esto significa metodológicamente. O sea, si nosotros pensamos en este modelo epistémico en el que estamos cuestionando lo que el derecho dice y lo que los abogados dicen del derecho y estamos dando entrada a que lo que las otras personas, abogados o no abogados dicen del derecho, tiene algo que decirnos del derecho, o sea es válido, este tipo de cosas lo que nos hace también es orientarnos a un modelo de investigaciones en la que los abogados no vamos a encontrar si la gente entiende o no entiende el derecho. Pero que nos tenemos que, encontrar, que acercar a cómo esas otras perspectivas nos informan de cosas y nos dicen de cosas que son también pertinentes. O nos pueden decir cosas que jamás se nos habían ocurrido y que sin embargo son absolutamente esenciales para las experiencias de vida de las personas con las que estamos trabajando eso implica sí sentarse en la experiencia de investigación a abrirse mucho y a salirse del lugar del que tiene la razón porque hay una cuestión epistémica de que el derecho principalmente no está contemplado no contempla el derecho por los indígenas entonces hay un montón de narrativas que no son aceptadas en el derecho como lo vemos de una forma hegemónica, pero también como investigadores estamos muy acostumbrados a ser los que van a tener respuestas y soluciones y la razón. Y los que entienden la filosofía y la sociología y la antropología y el derecho y la historia. Y lo cierto es que para poder hacer un tipo de experiencia como esta, lo primero que tienes que hacer es ir a preguntar qué opina el otro. Y entender que lo que tú entiendes o sabes o crees puede o no ser lo que tiene sentido. Y eso no significa que el otro no entienda, porque esa también suele ser la respuesta de el lugar común de los investigadores bueno, es que la propiedad intelectual pasa todo el tiempo, bueno, es que la, la gente indígena no entiende cómo funciona el, la propiedad intelectual y las marcas capaz que lo que pasa es que ese sistema no entiende cómo funcionan ellos y entonces tienes que ir a ver cómo funciona ahí para ver qué es lo que tal vez el otro sistema no está entendiendo muy bien ¿no? ahora, rápidamente el último punto que quería tocar tiene que ver con eh, el marco de la sociología jurídica y lo que la sociología jurídica ha estudiado respecto a pueblos indígenas más allá de lo que yo les vengo platicando. Pues recientemente también hice un estudio en el que yo, eh, yo estudié en un instituto de sociología jurídica que está en España, pero que es muy internacional. Entonces llega gente de todos lados, muchísimos latinoamericanos. Entonces lo que hice, tratando de saber eh, una pregunta que gracias a Dios no había, no había salido, porque es una pregunta muy interesante para mí en es qué es la sociología jurídica y qué no es y cuáles son los límites del estudio. No lo sé, todavía no lo sé, pero lo que me parecía importante no era casarme con una barrera disciplina, y yo lo que quería ver es, bueno, quiero ver qué es la sociología jurídica. O sea, la gente que dice que hace sociología jurídica, ¿qué hace? ¿Qué es lo que es? y dentro de varios temas que me salieron relevantes saqué como 300 artículos de las publicaciones de este instituto que tiene publicaciones de gente de todo el mundo saqué los que eran de, de América Latina porque era el interés de un workshop en el que estaba participando y luego este, hice una lista porque soy del CIDE y hacemos tablas este, entonces hice una lista y luego clasificé los artículos en función de temáticas después de eso conté las temáticas mis estadísticas no son muy sofisticadas entonces, eh, lo que quería saber era cuáles eran los temas relevantes. Y uno de los temas relevantes para la sociología en América Latina ha sido precisamente el tema de pueblos indígenas. Y el tema de pueblos indígenas ha sido una de las principales aportaciones que hay. O sea, yo saqué como siete temas relevantes, y uno de esos era ese. Entonces, es algo que ha sido estudiado ampliamente desde la sociología jurídica. Entonces, lo que ven ahí es un mapa que yo hice, muy bonito... Bueno, no, la verdad no, pero bueno, voy bueno, a hacer lo que puede. Entonces puse en un esquema de universo los trabajos sobre sociología, sobre pueblos indígenas, que es el color cafecito ese que se ve ahí. Y luego vi con qué coincidían esos trabajos. Y uno de los coincidencias importantes fue por ejemplo el color morado. Y ese color morado indica trabajos que abordan temas de movimientos sociales. O el color gris, que ahí se ve más o menos, que son trabajos que abordan temas de gestión del territorio, urbanismo, crecimiento de las ciudades. Entonces, ustedes se fijan, esos temas son comunes. Otro, tema, otro color común en ese tipo de preocupaciones es este color amarillo. Y el color amarillo se refiere a trabajos que abordan temas teóricos. Teoría del derecho, constitucionalismo, cosas como más acercadas, cercanas al derecho público. El verde habla de um, economía, y también aparece algunas veces, y el rojo que nos aparece hacia el final es criminología. Entonces, frecuentemente el rojo tiene que ver con procesos de criminalización. Entonces, Por ejemplo, tienen este que es rojo con gris con más café, que seguramente es un trabajo sobre criminalización de luchas indígenas por territorio. Ahí más o menos se entiende cómo era, el, cómo era el experimento, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? O oh, bueno, ¿qué encontré? Eso está, va a estar en línea mineral más pero ¿qué encontré? Lo que yo encontré eh, en temas de pueblos indígenas, y, o sea, el universo completo es un mapa mucho más complejo que eso. Es un desastre, por eso lo acabé fragmentando en, en galaxias, porque si no era imposible explicarlo. Eh, pero encontré, por ejemplo, que las temáticas más importantes de los, de los trabajos de sociología jurídica sobre pueblos indígenas han abordado, abordado aspectos teóricos. Eso, eso fue fundamental. Una de las críticas que se hace a la sociología jurídica en América Latina por muchas personas es que no tiene densidad teórica, que lo que hacemos es hacer trabajos descriptivos, pero no producimos teoría. Lo que yo encontré es que no solamente sí producimos teoría y sí tenemos discusiones teóricas, sino que los pueblos indígenas y los temas de pueblos indígenas han sido una de las principales fuentes de teoría. Y si uno lo piensa, tiene sentido. Si pensamos en las teorías coloniales, si pensamos en todas las aportes al constitucionalismo latinoamericano, por supuesto que se ha desarrollado teoría del derecho en función de las aportaciones de pueblos indígenas. Y eso es fundamental, porque si nosotros pensamos en los mestizos como los verdaderos con... sabedores del mundo, yo sé que esa no es una palabra, pero no se me puede tratar lo que vamos a encontrar es que no es así no solo no es así, sino que han sido una de las principales aportaciones en temas de teoría encontramos movilización social encontramos territorio y criminalización esos tres ejes son fundamentales porque nos enseñan una temática de pueblos indígenas que está basada en la lucha social que ha padecido la criminalización y que ha cuestionado los modelos de desarrollo tanto económico como en temas de uso del territorio y no suena como que tiene ese idioma o sea, tampoco encontré el hilo negro, yo lo sé, estos diagnósticos los ha sacado gente que no, estudió, que, que no ha estudiado este tipo de cosas, pero precisamente porque son preocupaciones esenciales para la temática de pueblos indígenas desde la sociología jurídica. Entonces, lo que yo creo que son los dos aprendizajes esenciales, y con esto termino, es, por un lado, cómo pensamos el derecho. No solo cómo pensamos en el derecho desde, lo, desde la sociología jurídica, sino también cómo pensamos el derecho desde las preocupaciones de los pueblos y comunidades indígenas. Encontramos que hay más de un derecho y que la, el tema de la legalidad y la legitimidad son cosas que están mucho más negociadas porque encontramos todos estos sistemas normativos que además han sido las fuentes de algunas de las principales aportaciones para el derecho positivo en, en, en América Latina, o sea, para el derecho del Estado, para el constitucionalismo, para las reformas legislativas, para los procesos judiciales y que vienen de un lugar que si bien estaba, no necesariamente era ilegal, pero tampoco era legal pero siempre fue legítimo y cuyas preocupaciones al ser legítimas, eventualmente a través de sus procesos de movilización logran llevarse al lugar del derecho, y eso es bien importante eso es muy muy importante la otra cosa por ejemplo es precisamente lo que tiene que ver con el avance del derecho si a nosotros lo que nos interesa es ver cuáles son las transformaciones de lo jurídico, lo que vamos a encontrar es eso, es una intención fuerte y una lucha fuerte por superar la impronta colonial del derecho como lo teníamos antes, como lo seguimos teniendo en muchísimas cosas. Y cómo eso se hacen procesos de negociación que nos dicen que escuchar esas voces, el lugar de la justicia epistémica, esas aportaciones, son efectivamente una de las fuentes más ricas de aportes y de transformaciones jurídicas que han tenido un impacto sustancial en los sistemas jurídicos latinoamericanos, así como a grosso modo. Eh, creo que tengo un, unos cinco minutos, si alguien tiene un comentario, queje, porque al final le no tú practicabas con esta, este pueblo ellos qué entendían por derecho porque cuando ya lo, lo, lo traduces en estas otras investigaciones y hablabas de defensa me parece que todo se traduce en defensa en diferentes sectores pero todo es defensa ¿no? yo no lo había visto, gracias eh, creo que tienes toda la razón eh, la mayoría de la gente de la comunidad, o sea, porque el grupo incluía varios académicos y varios gente de la comunidad, algunos académicos de la comunidad, algunos jóvenes de la comunidad, era un grupo muy diverso. Es cierto que hubo una, valga la redundancia, defensa de la defensa, o sea, varias personas se pronunciaron a favor de que el derecho sí tenía que ver con la defensa. Y luego, cuando yo veo ese mapa, pues sí, o sea, es cierto que mucha, o sea, digamos que se corresponderían los dos resultados mucha de la producción académica sobre los pueblos indígenas y derecho desde la sociología jurídica estaba Estado Central en la defensa, así que muchas gracias, lo voy a incorporar prometo darte crédito porque sí, tienes toda la razón ahí hay una coincidencia importante entre lo que se produce académicamente y lo que en esa, por lo menos en esa experiencia, que no tiene por qué ser la visión de todos los pueblos indígenas, pero que por lo menos en esa experiencia gracias estable caballero y luego el Estado y el derecho que se ha construido y la forma que él se cuando decía que el derecho es lo que el Estado quiere que sea, me parece que tenemos que pensar que este Estado no produce un derecho realmente neutro y bueno, efectivamente no produce tampoco un derecho que vele por los intereses de todas, todas es un derecho que evidentemente responde a unos intereses que responde a unos intereses mejor pensando pues, el capital, evidentemente el colonialismo Hablamos ya quién es el extractivista, en fin. De sí. Entonces, evidentemente que pues las comunidades se han tenido que defender incluso de este derecho amañado de consultas que nos platicaban, que no se han cumplido Me parece que el derecho ellos deben de verlo como una cuestión francamente de agresión, de guerra, de despojo. Porque justamente las mineras que hoy se asientan, por ejemplo, el guerrero o las hidroeléctricas de CFE, que es un organismo estatal, justamente están paradas en el derecho legítimas en el derecho entre comillas, de bien común de generar energía, en fin y están permitidas y reguladas y lo que decíamos, yo no sé si sean legítimas o no, lo tomo nuestro punto pero jurídicamente están avaladas, entonces yo creo que las comunidades nos han enseñado a lo mejor, bueno yo les estoy pensando que el derecho es un sistema que justamente no solo los discrimina no solo los criminaliza veíamos aquí una de las áreas eh, estas áreas que, que, que, que Peña Nieto, áreas especiales que se están creando decía, el primer ponente, no sé si lo recuerdan esas áreas especiales de comercio como decía, es que el despojo está totalmente permitido va a estar la Secretaría de la Agencia y entonces el derecho a la institución ¿no? yo creo que entonces la visión de las comunidades que por supuesto debe ser el derecho es una planadora creada por el Estado, por un Estado que por supuesto está obedeciendo a alguien. Al, al neocapitalismo y que esté evidente con un objetivo muy claro yo creo que no perdemos que el derecho sirva a sus intereses de abogadas y abogados, pues lo hemos construido o sea, tenemos Gracias. yo creo que tienes razón pero, también es solo una parte de la historia porque cuando la lingüista eligen hablaba del derecho como defensa, no solo se refería a defenderse del derecho, también se refería a defenderse con el derecho precisamente, una, o sea, no porque no tengas toda la razón por eso parto de ahí, pero el derecho también es un lugar disputable, no solo es un lugar de disputa, es un lugar disputable, las preguntas son cómo, o sea, el derecho siempre va a responder a unos intereses, incluso si tú hablas del derecho a pueblos indígenas, ese derecho local como es, responde a los intereses, por puede que estemos de acuerdo con esos intereses o no no, pero algunos intereses responde, efectivamente el derecho lo que no es es inocuo nunca es objetivo y universal y natural y, etcétera el derecho siempre tiene un contenido y ese contenido es definido por alguien y tiene intereses detrás ahora, lo que es interesante de pensar esto, esta unión de la movilización con los pueblos indígenas que no siempre está cruzada por la criminalización está cruzada por la criminalización sí, frecuentemente también pero no solamente ¿por qué es importante ver eso? Porque así como es importante ver los procesos de despojo que articula el derecho que son sustanciales y que el derecho niega todo el tiempo y hay que seguir insistiendo en eso, también es importante ver cuáles son las estrategias a través de las cuales podemos impactar y retomar ese lugar como en un espacio que sea disputable. O pensar si tendremos que estar escribiendo sobre cómo verdaderamente renunciamos al derecho, que yo creo que también es una opción válida, pero tenemos que pensarla. Pero justo eso, ¿no? Hay que, pensarla como, hay que pensarla en una complejidad que también es amplia, porque es cierto que pues, no, no, no se reduce a una sola cosa, ¿no? Me parece. Este, bueno, nada más serían dos comentarios. Y este, uno tiene que ver con lo que comentaba la compañera. Además de las características que tú ya enunciaste con respecto al derecho, creo que el derecho también se aprende. Y en este sentido me parece que es importante traerlo a colación. Eh, por la definición que tú eh, adviertes entre el pueblo indígena de Cherán y toda la historia que está detrás de Cherán, es decir no creo, por lo menos desde el punto de vista que las mismas nociones del derecho se puedan encontrar en otras comunidades indígenas o por lo menos no por la experiencia de la que tiene Cherán en este momento y por el proceso político que ha tenido en los últimos años, es decir, creo que eh, habría que diferenciar entre un eh, pueblo profundamente politizado y profundamente eh, enterado, digamos, y sumado a toda una serie de causas interesantes, y que está también, eh, digamos, parte de una influencia de diferentes académicos que, que están de, de diferentes universidades. Entonces, creo que también hay una situación ahí de aprendizaje del derecho, que es importante, por supuesto, considerarla. Este, y que eso nos permita también advertir que cuando vayamos a otros pueblos indígenas en donde esta experiencia política del derecho sea un poco diferente o menor, encontraremos creo otras visiones también del derecho la otra perdón, nomás termino, la otra es este, tampoco es que el derecho sea una situación eh, contemporánea o actual en cuanto a los pueblos indígenas ¿no? documentos de la colonia el siglo XX, eh, XIX y hacia atrás, te hablan de este uso que han hecho histórico los pueblos indígenas del derecho para la defensa de sus propios derechos, es decir, incluso como, para, como pueblos indígenas o de sus tierras, entre otras cosas. Entonces sí creo que hay eh, toda una tradición de uso del derecho, eh, por supuesto el contexto es totalmente diferente, pero sí hay una tradición de uso de, del derecho por parte de los pueblos Sí, de nuevo, yo estoy de acuerdo. Lo que sí diría es que yo no sé si no creo que otros pueblos indígenas no tengan la misma noción. Es más, no creo que si organizo un grupo con las vecinas de mi colonia, este, no podrían salir estas cosas. Creo que la verdadera, el, el verdadero tema es que pues, hay que ir a averiguarlo. El, o sea, no, no, no es que no creo, no es que sí creo, es que no sé. Habría que ir a preguntar. Bueno, eh, en cuanto al derecho, como dicen, dejarlo. No yo creo que sea tan conveniente dejarlo para los pueblos originarios, sino que aprovechar lo mismo, los mismos vacíos que lo da la ley, aprovechar los mismos pequeños, que son muy pequeños las ventajas que dan a los pueblos, y de ahí de esa forma atacar. Porque si no si no utilizamos eso, quedamos los pueblos quedan desprotegidos, todos quedamos protegidos. Y si dejamos el derecho por así, de decir no vamos a ir por ahí, pues entonces ¿qué vamos a hacer? porque realmente estamos dejando un vacío muy fuerte estamos dejando desprotegidas las mujeres. ahora, en cuanto a la consulta dice, es un derecho más no una obligación, yo lo veo así ¿por qué? porque muchas veces las, las, las empresas junto con la Secretaría de Energía la CFE, la Comisión, las que sean encargadas de los diferentes proyectos que se estén llevando a cabo ya sea este, de hidroeléctricas de minerías, de gasoductos de fractura hidráulica ven más eh, la consulta como una obligación para los toros para legitimar la, para legitimar lo que la empresa quiere hacer para despojar de los territorios a los pueblos mm. Sí, yo igual no me gustaría de acuerdo, creo que tienes toda la razón pero también creo que creo que hay puntos válidos de muchas personas por dejar el derecho, no es lo que yo creo pero creo que es una discusión interesante que a veces no toca este y la consulta es cierto o sea, creo que la consulta tiene en este momento muchas funciones que son ambiguas pero precisamente la invitación que tratamos de hacer, o que yo trataría de hacer, es que, no, es que no nos sirve mucho pensarla como que es. Entonces hay que pensarla como que está siendo hacia ahorita. ¿Y qué tendríamos que hacer para que no? ¿O si tendríamos que estar luchando para que eso no sea así? Y eso es muy interesante. O sea, si tú ves, por ejemplo, estudias cómo ha evolucionado la noción de consulta previa e informada en relación con las movilizaciones sociales, es muy interesante y lo que vas a encontrar es que no es una noción estética. No es lo mismo lo que hace algunos años se pensaba que podía ser una consulta previa, no, primero que era una consulta, Algo como a, a la insistencia que hace, se hace en este momento de que tiene que ser previa, informada, etcétera, etcétera, y a la noción que se empieza a poner cada vez más de que ni siquiera tendría que ser consulta y que tendría que ser vinculante. O sea, todas esas cosas son cuestiones que precisamente están en disputa, y esa disputa nos interesa nos interesa porque es interesante o sea, como académicamente es interesante y nos interesa porque si nosotros creemos como tú, que el derecho es un lugar por el que vale la pena pelear entonces pues vale la pena ver cómo eh, Ahorita dijiste otra palabra que era del sistema ¿no? cuando se contraponía un sistema contra otro, mm -hmm. ¿no? del derecho indígena con lo que podría hacerlo no, todo lo demás, ¿no? Eh, esa es justamente la crítica ¿no? que se le hace al movimiento indígena ¿no? que es antisistémico y que no hay una, una propuesta ¿no? global de cómo resolver todo ¿no? en todo, sino como resuelvo en mi comunidad resuelvo en mi espacio bueno, que quién sabe qué está pasando en el otro lado del país ¿no? entonces, bueno, qué opinión tienen sobre esta crítica que hacen por ejemplo el caso de Marichu y ¿no? es lo que le dicen pues, cuál es el plan anticapitalista porque nadie lo ha visto entonces la, reviso las firmas, y las firmas están en la colonia Roma, están en la colonia condesa, están en la Ciudad de México, no que es justamente las personas que tienen derecho a internet, que tienen derecho a los medios de comunicación, pero bueno, vas a la sierra de, de Zacatecas, no hay más firmas. Entonces, ¿qué opinión tienes sobre esto? O sea, ¿crees que se relacione esto? Eh, otra cosa también dijiste la legalidad contra la legitimidad. Me el caso de Cataluña. Cataluña esa provincia, que es algo parecido, ¿no? Bueno, no era legal, pero pues era legítimo. Y también de ahí se ancla en un tema económico, ¿no? Porque tiene que ver con los impuestos y más o menos lo que pasó con el País Vasco, ¿no? que bueno, son más o menos, dicen que no son españoles, pero bueno, tienen una especie de tributos, si no estoy equivocada. Eh, y lo otro, bueno, que del, del propio conocimiento, bueno, pues... Pues sí, es un conocimiento científico, a fin de cuentas, porque están haciendo, su, al regresando al pasado, el movimiento indígena latinoamericano y haciendo su propio conocimiento científico, ¿no? Entonces, yo creo que coincido pues, contigo que efectivamente sí. Si no es que nada más estén describiendo, sino sí están teorizando y haciendo su propia metodología también. Gracias. Sí, en eh, mi opinión del sistema. De... Yo no sé, yo nunca me. O sea, no sé yo, la palabra antisistémico siempre me pareció un halago más que en la Este, pero... Eh, ok. Creo que, tratando de usar una opinión sobre algo que no había pensado, este, creo que... Eh, tú puedes decir que las comunidades están haciendo cargo de ellas mismas y que no están aportando algo. Una, creo que no necesariamente es cierto, creo que depende mucho de los casos. Y por otro lado, a mí una cosa que me preocupa cuando esencializamos lo que se produce en los pueblos indígenas, es que se crea que precisamente solo los pueblos indígenas pueden pensar así. Por eso digo, si yo junto a las señoras de mi colonia, capaz que algo de esto también puede salir. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que es como el tema del medio ambiente. ¿no? Entonces, nosotros podemos seguir poniendo a los pueblos indígenas eh, el peso de pelearse por la consulta, proteger la, la, el medio ambiente y todo. Pero es un problema si nosotros creemos que eso solo se puede en ese contexto porque son indígenas. O sea, nosotros podríamos organizarnos a nivel barrio, nosotros podríamos repudiar a los partidos políticos a nivel ciudad, nosotros podríamos hacer muchas más cosas si estuviéramos dispuestos a organizarnos. Y eso no le toca, no toca a nadie más que a nosotros. A nosotros como pueblos indígenas o como no pueblos indígenas o como persona de social. Uno de los grandes problemas que yo veo en este país y en el mundo es precisamente la desarticulación del ciudadano. Como ciudadano, tu responsabilidad, los problemas de tus países son tu responsabilidad. Y entonces ahí pues es algo que no sé si nos toca tanto interpelar a pueblos indígenas como nos tocaría interpelarnos primero a nosotros y ver qué habilidades y qué, qué mano estamos poniendo para los procesos de organización y de participación política. Frente, especialmente si consideras que son precisamente, el, que hay muchas personas que consideran que la participación política es una cosa como de nacos, con esa connotación y con esas palabras y con toda esa ideología detrás, ¿no? Entonces, no sé, me parece que, que de pronto, no sé si la criticaba criticado por ahí, no sé si yo estoy apostando por regresar a las localidades y que todas esas organizaciones ultralocales indígenas o no lo tendrían que resolver todo porque nunca he tenido una, una agenda política así tan armada, pero voy a pensar. Este... ok, lo demás me parece que me voy un poquito a la nada más diría que, que lo que pasa es que Cataluña y Perú son muy distintos y que, eh, sí, yo creo que parte de lo que, que, que eh, efectivamente una de, cuando tú empiezas a hacer este tipo de procesos eh, la última justicia es la justicia cognitiva la justicia en la que admites que la construcción de que tú tienes ciencia y otros no es una construcción, igual que el derecho es una construcción y lo que encuentras son muchos conocimientos que de pronto ni siquiera son tan contrarios, que es algo que pasa mucho en la propiedad intelectual, ¿no? eh, Y ya, perdón. Pues eh, muchísimas gracias a la maestra Lucero Ibarra Rojas eh, por esta eh, intervención y esta rica ponencia que creo que nos deja muchos, eh, muchos temas eh, pendientes de que reflexionar, sobre todo desde nuestra sociología o antropología jurídica, dependiendo del, del área en donde nosotros trabajemos. Y por supuesto con todas las aristas y todos los lentes con los cuales quer, querramos observar el derecho, ya hay desde las viejas disputas de si el derecho es una ciencia o no, eh, hasta pues, los lentes distintos que se han colocado en los diferentes eh, autores sobre todo pues, eh, los ropajes identitarios desde donde se construye el saber y el conocimiento y por el otro lado, cómo este conocimiento eh, de la modernidad pues, ha despojado a los otros pueblos y a las otras culturas de, eh, a través de un proceso largo de fismicidio de, eh, de estas posibilidades del saber y desde ese punto de vista es muy interesante eh, ver cómo eh, ahora y me da mucho gusto también que lo haya planteado Lucero, ver cómo ahora se plantea justamente a la ciencia jurídica desde el punto de vista de los propios actores sociales, de cómo puede existir una construcción de lo que quizás, pues a veces nos preguntamos qué es el derecho qué si es lo recto, lo justo o desde lo que nosotros podemos plantear, por ejemplo, desde el mundo mesoamericano, desde la idea del respeto, que es un que es otro eh, proceso cognitivo muy distinto a la, a la visión eh, moderna occidental que nosotros tenemos y a través de la cual pues tenemos ya ahí datos interesantes desde Benito Juárez eh, eh, el respeto entre los individuos como entre las naciones eh, y en, en ese tenor eh, hay toda una construcción de un núcleo duro mesoamericano eh, que tiene integrada toda esta visión de lo que es eh, justamente... Eh, lo, lo que cercanamente podría ser lo recto, o lo justo y lo podemos observar desde el Popol Vuh por ejemplo en la figura de las, de las Siete Vergüenzas que nosotros trabajamos hace muchos años en Guatemala en una maestría del año 96, imagínense eh, y ahí eh, se vertían ya cuáles son estos principios generales de la convivencia humana eh, y de cómo los sociólogos eh, nos interesamos mucho en los conflictos y otros que no somos tan conflictivos nos, nos interesa también la misma producción de lo que son este, los procesos sociales y verlo de una forma un poco más, más global. En fin, temas que son sumamente interesantes, temas que nos dejan aquí en la mesa para que eh, posteriormente eh, se puedan seguir discutiendo. Te invitamos a que te integres también el seminario, a que vengas, a que aportes. También hemos invitado a nosotros... Ponentes, y asimismo, también una de sus compañeras de trabajo nos ha venido.